Quiero mi país tanto como a mi vida Es motivo suficiente para que este 28 de julio Festejemos con mucha alegría que se cumple un aniversario más de libertad En esta hermosa nación llamada Perú De Ancosur y Stratton luchamos día a día para construir junto a ti un mejor futuro para nuestros hijos. Feliz Bicentenario, Perú.